No hay disciplina porque tienen salvaje Si tú lo pones a trabajar con una pala Un pico, un martillo Y tú que eres el dueño No estás pendiente al final De ver dónde lo colocaron Tú lo puedes encontrar fácilmente El otro fin de semana En el mismo sitio que trabajaron Entonces, en vez de hacer una aportación Como fueron los haitianos que venían aquí Hace 15 o 20 años es haitiano con cierta calidad que había Sí desarrolló hasta la agricultura pero esta vaina que está llegando está trayendo problemas a la agricultura porque si tú lo pones a trabajar tú tienes que estar como si fuera en la época esclava vigilándolo porque al ratito se ponen a hablar y a reírse con un maldito sonido que a mí no me gusta para nada el sonido que tiene el patoazo o sea, no tiene sonido bello, un maldito sonido desagradable. Entonces, estos muchachos hay que estar arriba de ellos. Entonces, están llegando sin preocuparse por dominar el idioma español. Lo de antes, a, lo, a los tres meses, hacían mi esfuerzo. Lo de ahora no le importa porque ellos lo que quieren es comida, comida, dinero. No. Poco, muy poco. Eso es todo lo que le interesa. Comida, poco. Entonces, lo que tenemos finca, ya nos encontramos pareja de dominicanos. Porque Estados Unidos, el maldito Estados Unidos, organizó esto hace 30 años, para que el campo, los dominicanos, salieran del campo, eso fue organizado por Estados Unidos y apoyado por los diferentes presidentes que hemos tenido en el país incluyendo a Trujillo o sea que todos estos presidentes que hemos tenido, Estados Unidos lo utilizan con fines que le garantice la idea de que los dominicanos salgan del campo para entonces dejarle espacio a los haitianos. ¿Por qué creen ustedes que yo no adivino, por qué Danilo se va a reelegir, por qué se va a quedar? Porque Danilo son de los presidentes que se han comprometido con Estados Unidos y están haciendo todas las pendejadas. ¿Usted cree que eso de Danilo, la llamada visita sorpresa, realmente ha sido eh, la salida económica, material, para el desarrollo del campo no hombre, todo lo contrario Danilo, ese allantoso lo que viene haciendo un trabajo para su reelección a estos campesinos le forman una asociación con... hay sitios donde no había asociación y cuando le mandan a decir que Danilo viene forman una directiva forman esto, forman esto y forman esto y Danilo viene y le consigue 300 millones de regalos o le consigue 30, 40 millones dependiendo cuando él fue a un sitio que tenía una fábrica de casabe, le prestó yo no sé cuánto, pero a los seis meses ni había casabe ni había fábrica. Entonces, esa no es la salida. Pero Danilo tiene el compromiso de complacer en todo. La vaina de Pompeo, el Pompeo ese. Este fue un lenguaje para que la gente se confundiera y creyeran que Pompeo... Le está diciendo a Danilo, no vaya. Pompeo, el Pompeo, lo que le está diciendo a Danilo, hazlo, pero hazlo bien. Hazlo que no dejen. Señores, porque Estados Unidos no cree en la constitución de ningún país de América Latina. Si Estados Unidos fuera respetuoso de la constitución en Venezuela, no hubiese impuesto un guaidó dentro del mismo sitio de Venezuela que no es ni que un país que lo nombró en, en Colombia, en, no, no. ahí mismo, hay dos presidentes en Venezuela. Y si Maduro no hubiese sido inteligente, aunque lo quieran pintar de bruto, aunque Danilo no es eh, Maduro, ha sido extraordinariamente inteligente. O sea, que a Estados Unidos no le interesa la moral, ni, la, ni le interesa entonces el grupo de, la, de, de Leonel. Han utilizado esto. ¿Sabe por qué? Porque Leonel sabe que lo único que le queda es poner esta traba, poner las vainas difíciles sobre la Constitución, y hasta la Marcha Verde se pone de ridícula, la maldita Marcha Verde se pone de ridícula, a coincidir con el grupo de Leonel no a la constitución porque violó la constitución Marta Verde este es tu problema el problema de la Marta Verde es de salir de Danilo y Leonel cualquier lenguaje que usted utilice que le convenga a uno de los dos, usted está metiendo la pata porque Leonel sabe que si Danilo logra pasar como le dijo el Pompeo Pásame, pero pásamelo bien, hámelo bien Apóyate en tus propias leyes de tu país En lo que le llaman leyes, en lo que le llaman constitución Porque lo dijo Balaguer La constitución es un pedazo de papel Lo dijo Balaguer Cuando yo veo a los Vinchos Defendiendo al grupo de Leonel A Vincho Un históricamente Atropellador de la constitución cuando fue capaz de hacer el fraude que le quitó al PRD cinco senadores, ¿a dónde estaba la moral de los vinchos para hablar de constitución? ¿Dónde está la moral del presidente de ese, de ese cabarecito que queda poco ya, el Partido Reformista Social Cristiano? ¿Cómo Quique Antún está hablando en contra de la reelección si su familia... Él ha comido de la reelección de Balaguer El partido reformista existe Porque existe el atropello A la reelección que lo, lo impuso Balaguer Y si algo tiene Danilo Que se parece a Balaguer Danilo, que hable Danilo Que hable Danilo Para qué diablo tiene que hablar Danilo Si él anda en campaña Mírenlo ahí Danilo en Barahona Debajo de, de una cueva de un hoyo de cemento donde va a pasar el agua en Barahora ¿para qué diablo tiene que hablar Danilo si él está en campaña? ese carajo nunca ha dejado de ser, hacer campaña campaña electoral entonces lo que pasa es que Leonel tiene un problema sumamente serio ¿cuál es el problema de Leonel? este que Leonel no quiere verse con la primaria con Danilo porque ahora mismo Danilo es el poder. Danilo tiene los cuartos de hacer la vagabundería y la compradera de gente. Pero si Leonel tuviera el dinero, también lo hiciera. Leonel lo hiciera también. ¿Acaso fue gratis que fueron los lo motoconchistas a la marcha al Congreso? No fue gratis. A le pagaron a los motoconchistas. O sea que ahí no hay poder ninguno. Miren esto. ¿Qué es lo que Leonel está insistiendo en llamarle de mil formas a lo que realmente es la deformación de la constitución es porque Leonel sabe que si Danilo se cuela y es candidato miren aquí 32 miembros del comité central del PLD solo de Santiago apoyan a Danilo o sea que eso significa que tan pronto Danilo logre con su vagabundería, su compradera, como si fuera un cabaret. En la primaria, Danilo le pasa el rolo. ¿Por qué? Porque si tú analizas esos 32, le aseguro yo a ustedes que de esos 32 están nombrados, ¿saben cuántos? 32. Y si faltan dos, es porque ya le prometieron que ya lo van a nombrar. Y no solamente están ellos nombrados, también la esposa, la novia el primo, el hermano el idiota, un hermano idiota que tiene también está nombrado entonces Leonel sabe que lo único que le queda es joder con la constitución tratar de, de baratar a Danilo ahí en el asunto del congreso pero si Danilo logra pasar el congreso que yo no creo en los congresistas la moral de los congresistas yo no creo, porque aquí el que se dispone ser diputado o senador de un congreso de República Dominicana es porque desde el primer día está consciente que en cualquier momento le puede llegar uno cuarto por un voto. Esa es su naturaleza y lo dijo Pedro Francisco Bono en el 1870. Eh, 1890, por ahí después, pero Francisco Bono, lo decía, yo no tengo condiciones para estar en el Congreso y renunció a los tres meses porque entendía que el que está allí tiene que hacer la naturaleza de que si hay que venderse venderse, porque esa es la naturaleza del Congreso entonces, Danilo Pasada, pasando él eh, convertido en candidato sabe que Leonel no tiene nada que buscar en los 600 creo militantes que tiene el comité central Danilo tiene ¿sabe cuánto tiene? Danilo Danilo tiene de 300 Danilo tiene aproximadamente si son 600 Danilo tiene casi 400 de comité central ¿cómo? porque Danilo le gusta porque tiene una filosofía una doctrina, un principio no, porque Danilo A través de ese listado Tiene ahí Nombrado A él Al congresista Y tiene anotado ahí Al congresista Está anotado ahí Y sabe que le tiene trabajo Esos tigres del comité central Todos tienen trabajo Trabajo que se lo paga Danilo yo tuve un informe hoy de que mi amigo Apolinar Taveras lo cancelaron de salud pública. Él mismo me lo dijo. Pero de quién es Apolinar Taveras? Seguidor de Radamés Segura. Eso es queriéndole decir a Apolinar y a todo el que pueda seguir los 10 o 5 o 8 que hay aquí de, de Radamés Segura. Decirle, si ustedes estuvieran en la corriente de Danilo Usted no lo cancelaría nadie ¿Me entienden cómo es que se manipula el poder? ¿Por qué Danilo no quiere hablar? Porque Danilo no tiene que hablar Porque Danilo tiene el listado Tiene la gente que están nombrada ¿Qué yo, qué tuvo que hacer mi amigo Apolinar? Taveras Arrancaba por Don Juanito Antigua ¿De quién es Juanito Antigua? De Danilo. ¿Qué debe decirle Apolinar a Juanito Antigua? Juanito, no soy de Radamés Segura. Soy de Danilo. ¡Viva Danilo! Y como está voceada y ablicada, ¡Viva Danilo! La reelección. Está bien, le va a decir Juanito, no hay problema. Te vamos a nombrar. Esa es la realidad. Yo no estoy inventando, yo no estoy jugando de que a la suerte, de que, eh, que Danilo se va a quedar. Es ocho años como dijo Luis Ñe, mi amigo Luis Ñe, que me dice Manolo tú tienes ocho años diciendo que Danilo se va a reelegir y me topé con Juan Comprés que venía de su finca y yo estaba en mi proyecto me encontré en la carretera yo buscando piedra para hacer unos trabajos. y yo le decía Juan entonces tú estás en contra de Danilo claro que sí pero tú estás apoyando la cuarta reelección de Leonel. No, pero compañero, es que Leonel tiene 10 años fuera de poder. No, pero para fines de reelección, es eh, la cuarta reelección. José Juan Compré sabe que tiene que puñir, tiene que tratar por qué la frase de Pompeo, eh, del Pompeo tuvo sentido, porque se prestó a Hacer creer que Estados Unidos se niega. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué presidente puede tener Estados Unidos que le sirva más que Danilo? ¿Qué presidente, aunque el PLD está lleno de gente que le pueden servir al imperialismo como le dé la gana? ¿Por qué creen ustedes que hasta tiran la frase que el congresista que se confirme que recibió dinero, le van a quitar la visa pero oigan usted qué vaina le van a quitar la visa norteamericana es como diciéndole, eh, ustedes no lo van para el cielo ustedes van para el infierno le vamos a quitar la visa le vamos a quitar la visa o sea, entre la, el lenguaje y todas esas cosas ahora cuando Danilo decida tomar la acción final con Leonel Va a venir duro. No sé cuál es, si va a traer otra vez a Quirino o va a tratar de que Quirino jurídicamente meta preso a Leonel bajo el alegato que le debe 200 millones. Quirino, ¿quién es Quirino? Un ex narcotraficante que si Hipólito lo llama, oye Quirino, cámbiate mañana, ven para acá para el pueblo y sométeme a Leonel. Hipólito tiene capacidad porque Quirino lo ha dicho yo soy amigo de Hipólito y voy donde Hipólito me diga dijo Quirino, eso era amenazando a Leonel y ustedes se preguntarán Danilo no logra por ejemplo la reelección creen ustedes que Danilo le va a apoyar a Leonel y Leonel sin Danilo no no, no llega. Además, en el básquetbol el tiempo juega un papel, porque el básquetbol, como el fútbol y otros juegos, se juega con el tiempo. En el fútbol, cuando se cumplen los 90 minutos de juego, ahí se para el juego y lo deciden por otra vía que ya no tiene que ver con el tiempo. En política, el tiempo juega su papel. ¿Sabe qué? No hay tiempo para que ninguno dividido pueda ganar una elección. No le queda otro camino que negociar, pero Leonel tiene que hacer todo el esfuerzo para que las cosas puedan tener dificultades en el Congreso. Creo que escuché ahorita en la Z que Leonel Fernández, el grupo de Leónel, está llamando a una concentración el miércoles